It can crash. My Bienvenidos un día más a Oniad TV. En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre cómo hacer campañas en LinkedIn Ads. ¿Por qué? Porque creo que es una red social que da un montón de oportunidades a los marqueteros, que nos hace llegar a una audiencia súper concreta y por eso quiero que sepas cómo hacerlas, ya que es muy fácil, pero tiene algunos truquillos que, si no te los cuentan, es complicado saberlos. A lo largo del vídeo os voy a mostrar en la pantalla cómo crear las campañas, paso a paso, qué públicos podemos definir y cómo sacar el máximo rendimiento a las campañas de publicidad en esta red social. ¡Comenzamos! ¡Ey! Conviértete en un experto en marketing digital con el curso gratuito de ONIAD. ¡Inscríbete ya! Bueno, ya estamos en el administrador de campañas de LinkedIn Apps. Lo primero que tendremos que hacer será poner un título a nuestra campaña. En este caso vamos a poner campaña de demostración, por ejemplo. Después hay que marcar un objetivo. Nos dan tres tipos de objetivos. El primero sería de conocimiento de marca, enfocado a branding, a llegar a, a personas que queramos que nos conozcan. Después estaría el objetivo de percepción. Podríamos elegir entre visitas al sitio web, es decir, atraer tráfico a nuestra web. La interacción, que haya interacción entre la gente que ve las publicaciones y nuestro, nuestro anuncio. Y luego visualizaciones del vídeo. Y por último Estarían los objetivos orientados a conversiones, a conseguir acciones, como son la generación de contactos, conversiones pero realizadas en nuestro sitio web y también se añadió solicitudes de empleo. En este caso, para la campaña que vamos a montar de ejemplo, voy a elegir visitas al sitio web. El siguiente paso es elegir el público. Lo bueno de LinkedIn es que podemos segmentar un montón y dirigirnos exactamente a las personas que nos interesan. Además, eh, hace no mucho pusieron una agrupación de públicos que han creado ellos en LinkedIn, lo cual resulta mucho más fácil para la creación de nuestras campañas. Están aquí y podemos elegir, podemos buscar, por ejemplo, marketing y vemos aquí profesionales del marketing. Cuando hacemos clic nos pregunta que si estamos seguros porque qué nos sustituirá toda la selección actual que tengamos. Es decir, si nosotros hemos seleccionado antes cosas como por ejemplo edades, sexo, cargos... Se nos va a sustituir por, por esta plantilla que nos da LinkedIn. Entonces, eh, por eso aseguraros de que no tenéis algo muy específico que hayáis montado antes de probar esto. Y si es así, si tenéis ya algo montado, eh, guardad a ese público y Después ya podréis cambiarlo para no perder eh, esa selección. Vamos a darle a ir para ver qué, qué es lo que nos propone LinkedIn si seleccionamos profesionales del marketing. Aquí vemos que, que se puede elegir la ubicación, en este caso dejaríamos España y ojo porque se puede seleccionar ubicación reciente o habitual o ubicación habitual. Normalmente eh, yo selecciono siempre ubicación habitual, o sea, si gente que esté de normal en esa localización, porque si ponemos esta, puede cogernos a gente también que haya estado recientemente en esa localización, como pueden ser, por ejemplo, turistas que puede que no nos interesen para nuestro negocio. Voy a dejar España. Y aquí podemos excluir. Si, por ejemplo, no quisiésemos ir a las personas de Madrid, pues lo pongo. Comunidad de Madrid, fuera. El idioma eh, normalmente se deja inglés ya que así llega a todo el público. Si lo ponemos en español, vamos a ver como aquí, en tamaño del público objetivo, normalmente disminuye. ¿Veis? Hemos pasado de, de casi 100.000 a 80.000. Esto de aquí, es del, el desglose por segmento, es algo que han puesto hace poquito nuevo también. ¿Esto qué es? Pues de la selección que nosotros hemos realizado, nos va a, a dar la información de eh, los segmentos que componen esa audiencia. Por ejemplo, por función. Voy a profesionales del marketing y la audiencia que me ha dado LinkedIn está compuesta en un 93% por gente que se dedican al marketing, un 16% a medios de comunicación, un 12% a ventas. Y esto lo podemos cambiar también dependiendo de otros factores como son la antigüedad que lleva en la empresa, los años de experiencia, sectores, intereses... Esto está muy bien porque así tenemos un poquito más de información sobre a qué personas se van a mostrar nuestros anuncios. Vamos a seguir con esta audiencia que, que hemos seleccionado de uno de los públicos que nos da LinkedIn. Y aquí, muy muy importante, podemos ver eh, los cargos de las personas a las que nos queremos dirigir. Importante que podemos elegir entre el cargo que ostenta esa persona actualmente su cargo anterior o los dos y aquí vemos pues directores de marketing, jefes de marketing, ejecutivos, coordinadores, marketing en general y aquí podemos ir seleccionando o eliminando los puestos que no nos interesen, por ejemplo pues comercializador creo que es muy general y no, no me interesa, becario por ejemplo no me interesa porque no va a tener poder de decisión sobre mi producto, inter que también es becario esto tampoco me interesa. Pongamos que estos ya, ya me van bien, es bastante gente. Y aquí podemos incluir más características. Por ejemplo, algo que es muy interesante es que podamos elegir a gente que trabaje en empresas concretas. Por ejemplo, yo aquí puedo buscar ONIAF y me voy a dirigir a personas que trabajen en ONIAD. Esto es muy, muy interesante porque, bueno, pues ya sabéis, si nos interesa ir en concreto... A, a alguna empresa, nos pues va a venir muy bien. Daros cuenta que aquí eh, hay un O, esto es, que puede ir o bien a personas que ostenten estos cargos o bien a personas que trabajen en ONIA. Si queremos poner un AN, o sea, un I, tendríamos que venir aquí a acotar más el público. Entonces, por ejemplo, vamos a características demográficas y vamos a poner una edad. Vamos a dirigirnos a personas de 25 a 34 y entonces poniendo esto nos vamos a dirigir o bien a personas que trabajen en marketing y tengan de 25 a 34 años o a personas que trabajen en ONIAF y tengan de 25 a 34 años. Ojo con esto, ¿vale? Hay que estar muy atentos a los O's y a los I's porque según como, como lo hagamos, pues nos estaremos dirigiendo a unas personas o a otras. Si seguimos, podemos excluir también público. Ponte que yo elijo a gente de, de profesionales del marketing y quiero excluir a, a alguien de determinada empresa. Por ejemplo, eh, si yo no quiero que me salgan los anuncios a mí misma, puedo excluir ONIAD y entonces a la gente que trabaja en mi empresa, pues ya no le van a aparecer mis anuncios, lo cual pues puede estar bien porque así supone un ahorro de dinero. Después tenemos aquí una opción. Muy importante que la tengamos en cuenta, que es habilitar la expansión del público. ¿Qué es esto? Esto es una opción que nos da LinkedIn y si estáis acostumbrados a crear campañas en otras plataformas, veréis que, que está en casi todas y es que nos, eh, nos permite llegar a personas similares al público que nosotros hemos determinado en función de cosas como el cargo, la empresa o las aptitudes de esa persona. Hay que tener cuidado con esto, porque según mi experiencia personal, no digo que esto sea la verdad universal, sino lo que yo he visto, es que eh, no funciona muy bien, porque básicamente te incrementa costes y no tienen rendimiento tan bueno como lo que es tu público concreto, ¿vale? Entonces, mi recomendación es deshabilitarlo. Aquí, importante, podemos ver un resumen de nuestro público. Vemos perfecto, eh, que tienen español de idioma de su perfil que están en España, que tienen estos cargos, que tienen esta edad y que no estén en la Comunidad de Madrid, ¿vale? los he excluido, esto está bien pues para hacerte una idea de que, de que está todo correcto en tu audiencia y luego también importante que lo podemos guardar como plantilla, esto está muy bien porque te ahorra mucho tiempo de configuración sobre todo si hubiésemos hecho esto a mano, después acordarte o ponerte a teclearlo otra vez entero pues eh, lleva bastante trabajo por lo tanto yo siempre recomiendo por si acaso guardar como plantilla como plantilla nueva le ponemos un nombre y así siempre podemos volver a recurrir a este público posteriormente lo que podemos elegir es el formato del anuncio como vemos aquí hay seis formatos os voy a ir poniendo pantallazos de cada uno estarían los anuncios con imágenes una imagen normal y corriente serían el mismo formato que tienen las publicaciones orgánicas de Linkedin. Después estarían los anuncios en carrusel, los anuncios de vídeo, el anuncio de texto, anuncios para destacar y los anuncios por mensaje, los antiguos emails. Una vez que hemos elegido el formato que queremos para nuestro anuncio, tenemos que elegir la ubicación, pero no la ubicación física, sino donde queremos que aparezcan en la red de LinkedIn. Esto es muy importante porque tenemos por defecto habilitada la LinkedIn Audience Network. ¿Esto qué es? Que no solamente nos va a aparecer los anuncios en la propia red social de LinkedIn, sino que también va a aparecer en sitios. Adjuntos de la red de LinkedIn, eh, como pueden ser, por ejemplo, se si me ocurre eh, Outlook, si no recuerdo mal. Eh, ¿Esto qué pasa? Eh, a mí tampoco me gusta porque eh, yo creo que, que LinkedIn está muy bien para hacer anuncios dentro de la propia red, pero pierde eficacia si los hacemos Fuera. Entonces mi recomendación personal es deshabilitar esto. Pasamos al presupuesto y a la programación de nuestros anuncios. Nos da la opción de elegir un presupuesto diario o un presupuesto diario y total de toda la campaña. Esto tampoco igual, depende de, de cómo estés tú acostumbrado a trabajar. El mínimo de presupuesto diario en Linkedin es de 10. Lo dejamos pues marcado como 10 y aquí ponemos eh, la programación. Una fecha de inicio y sin fecha de finalización o cuando queremos que empiece y cuando queremos que acabe. Vamos a dejarlo así, por ejemplo. Y luego viene el tipo de puja. Ahora podemos elegir el tipo de puja. Tenemos tres opciones. La puja automática, la puja de CPC optimizada y una puja máxima de CPM. Si estás iniciándote en el mundo de, de los anuncios en LinkedIn, yo te recomendaría que dejes la puja automática. Si todavía no, no has hecho nunca campañas, quiero que no te pille de sorpresa que LinkedIn es una red bastante cara, entre comillas, para anunciarse. En mi, en mi experiencia, los CPMs están en torno a 6,5 y los CPC es parecido. Puedes subirte bastante. Si estás empezando, yo dejaría la puja automática. Si ya tienes un poquito de experiencia, la puja de CPC optimizada está bien. Esto lo que va a hacer es ajustar. La puja intentando llegar a las personas que tienen más probabilidades de hacer clic o llevar a cabo conversiones en tu sitio web. Tú eh, pujas, pones la cantidad de puja que quieres y si detecta que hay más probabilidad de que esa persona haga acciones o haga clic, te va a subir esa puja que tú le has marcado. Y si no tiene probabilidad, pues te la va a bajar, ¿vale? Esta eh, está muy bien. Y luego también por último estaría la puja máxima de CPM que por lo menos, ya te lo dice aquí, tiene que ser de 6.15. Las pujas de CPM en LinkedIn están bastante, bastante altas. Entonces, bueno, dependerá de tu presupuesto, pero yo pondría una puja de, de al menos 10 euros. Mi recomendación es, como en el resto de redes, siempre poner pujas con números que no sean redondos. Vamos a poner, por ejemplo, 10.27 muy bien, una vez que ya tenemos nuestra programación, podemos añadirle un seguimiento de las conversiones. Eh, esto está muy bien, obviamente, porque así vas a poder medir las conversiones dentro de la propia red. Tendrás que configurarlas. Yo voy a poner que me mida los registros de ONIA y, por ejemplo, pues, los formularios de agencias. Ah, mira, me está saliendo un aviso y es que la cantidad de la puja debe ser inferior al presupuesto diario. Vale, importante. Vamos a dejarla, por ejemplo, en 9,27 y así es menos de nuestro presupuesto diario, que era de 10 euros. Perfecto, y aquí ya podemos seguir. Muy bien, ahora habrá que añadir anuncios. Vamos a crear anuncio o a buscar contenido actual. Mi recomendación es que creéis siempre anuncios específicos diseñados para esta red social. Tenemos que poner el nombre, el texto, la URL de destino... La imagen, el titular y la descripción. Importante que os acordéis de poner las UTMs, ¿vale? Aquí en la URL de destino ponerlas porque no hay un campo específico en el que pongamos las UTMs. Entonces, una vez que ya tenemos todo esto relleno, nos saldrá una pantalla para verificar que toda la configuración de nuestra campaña está correcta. Le daríamos a publicar y tarda un poquito en que pongan la revisión, pero ya tendríamos nuestra campaña hecha y lista para lanzar anuncios. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya resultado útil. Si tenéis alguna duda por favor dejadmela en comentarios, no os olvidéis de suscribiros al canal y de la manita arriba y nos vemos el próximo jueves.